Hay que tener una perspectiva mucho más grande, como salir de la tierra y sentarte en un banquito en la luna y mirar a la tierra y ver desde allí, desde ese panorama, el mundo. Esta perspectiva ayuda a poner las cosas en su lugar, en su justo lugar. Relativiza las cosas. Tienes que pensar Y a través de ese pensar llegar a la comprensión de que tú has nacido en una tierra que fue tu madre y has crecido como una planta maravillosa, bastante consciente, que aprecia los detalles, que ama esos detalles porque es consciente de ellos y elige entre los extremos ese centro, ese camino medio. De amor, de armonía, de integración. ¿Tú crees que si hubieras nacido en otra tierra, serías como eres? Mira a los hijos de los demás. Muchos tienen todo. Y la mayoría están perdidos en sus mentes en sus ilusiones querría ser como ellos todo el universo todo todo el universo y lo que vive en él incluyendo las fuerzas del universo las leyes de la electricidad que rige todo el universo, pues el universo es eléctrico, como lo somos nosotros, porque todos nos componemos de electrones. Es el ladrillo constructor de la materia. Todo el universo está puesto ahí por ti, por mí, por todos nosotros, para jugar este juego del, del amor, de la evolución, por vivir cosas que, siendo inmortales, no podemos vivir. Hay cosas que no podríamos vivir siendo inmortales. ¿Acaso podrías vivir el principio y el final? La muerte, la pasión. Las emociones las texturas de los sentimientos por eso cuando entramos aquí en este plano de conciencia, a través de la, la realidad no física de este sistema entramos en esta realidad física no recordamos quiénes somos porque si no no podríamos jugar necesitamos ciertas reglas para que el juego sea fútbol o ajedrez. Si no están esas reglas, no habría fútbol ni ajedrez. Somos la unicidad absoluta. Nos separamos de ella y permanecimos conectados mentalmente, como las abejas, las hormigas, cuando éramos pueblos uh, sumerios, los atlantes. Luego también desconectamos mentalmente con la conciencia única y nos perdimos por eso los libros antiguos y no tan antiguos mencionan que comimos el fruto del conocimiento y vino la desdicha ¿viste? esas tonterías que dicen reflejan este hecho ahora nuestro papel es volver a reconectar con lo que somos pero en otro nivel de consciencia conscientemente Estamos en esa parte de vuelta a casa, de reencontrarnos y sabernos inmortales en un cuerpo mortal, en una forma separada y limitada, y esa es, es de una belleza sin igual en la existencia. Todo esto hace comprender que la muerte no existe. Y no lo he leído en los libros. He tenido ciertas experiencias de vaciamiento de esta personalización de mi cuerpo. Y luego pude comprender, como en un sueño de golpe, un montón de cosas, que no existo como Rafaelo, que no soy el cuerpo ni ese software que se crea con la experiencia de este cuerpo que soy inmortal, que nunca nací, que no tengo tiempo, que nada puede tocarme sabiéndome quién soy y que todo está puesto ahí para jugar. Aquel que sufre siempre es porque la mente sigue ignorante de su identidad más profunda. Y se cree una persona. Y así le afecta al mundo de esa manera. Y puede llorar debido a ciertas experiencias. Pero solo es el avatar quien llora. Pero eso lo hace para existir. Porque cuando entras en la meditación o en este saber de ti, la mente muere. Esa, esa mente del avatar muere. Y viene la mente verdadera y toma control de esta nave, de este cuerpo y ya nada lo puede afectar porque te sabes inmortal y si realmente lo ves con tus ojos, que la pared es hueca que no hay reglas de fútbol ni ajedrez como Neo en la película de Matrix, podrías darle un puñetazo y traspasar la pared porque has visto, porque eres consciente de que tu conciencia está metida en un foco de consciencia, en esta realidad física y que todo es una ilusión.